Hola amigos bienvenidos a taller de corte y corrección miren me acabo de comprar esta maravilla con el amigo Osvaldo en Bowie, un día de lluvia impresionante pero no podía más, miren lo que es esto, una Trailmaster ¿eh? Camo, se ve bien ahí, acá Valentino Terrentoro me está haciendo de cameraman. ¿eh? tremendo, miren qué hermosura, ahí. con esto sabes lo que voy a hacer, miren voy a hacer esto, es más, lo compré especialmente para hacerlo con esto. Ahí está. Un poco por acá, ahí estamos por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos toda esta carajada? Vení, vamos a dejar la navaja de este lado para no cortarnos. No le doy bola al teléfono. Esto es mucho más importante. Miren lo que tenemos acá. ¿Eh? ¿Qué me contás? 25 Noche Insomnio 2. Acá tenemos la solapa. Eh. Miren lo que es el azul noche con el flujo naranja, es increíble. Bueno, acá Miguel Sardeña, eh, gran discípulo de años en el taller, tenemos su contratapa. Y acá de este lado tenemos palabras de Matías Horta, de Analía Pinto, de Narciso Rossi. Bueno, la verdad, Barenhaus, te pasaste. Muchachos, consigan este libro en libre en diciembre, va a salir. Y si lo quieren tener antes, me lo piden a mí con un flor de descuento. Gracias por todo y las vemos. <muchas> tengo...